Pues venga, vamos a darle ya Ahí cojones, vamos a darle un poquito de plomo Aquí al asunto Mira, a ver, primero a ver. Uh, ahí, eh El primero era este No, no me tengáis en cuenta Que haya fallado tanto, vale Estoy, estoy calentando aventando a lo mejor me encuentro un nota que me da dos hostias y me destruye, me, me destruye, pero no, no lo voy a, no lo voy a permitir. Eh... A ver. Voy a subir por aquí, escalo un poquito. Uh, amigos, amigo Te ha faltado un poco de, de velocidad al disparar, pero bueno, tipo de ración. Uh. Focus Rifle. 40 balas de Fokurrize eh, a ver vale, ya está uno más falta por allí otro <risa> se ha llevado vale se acercando pero no sé si es la mejor idea por lo menos de esta forma Uf. pues, me, eh, pues tenía todas las de ganar ¿eh? el, el tío bueno, al parecer no... No soy suficiente, eh... Uf, Tengo que calentar, tío, es que estoy en la puta mierda. Estoy en la puta mierda. Pero bueno, ya estáis viendo que estoy en un sandbox, la verdad es que... Bastante bien. Bastante bien. Eh, prefiero jugar en un sandbox no, no. más, más rápida, las kills y todo. Está guay, eh, oye, me gusta... Me gusta... La salamandra esta. Qué tiene un escopetazo al otro se ha bastante eh, pues eso que, que está guay la salamandra esta la verdad pero no sé que aún así no, no la voy a usar ¿sabes? en plan me he hecho esta skin a esta skin le queda bien pero esta no es la skin de Spanish no Spanish no tiene otra otra skin mejor el hakaxi este es el que está con el foco rifle no me subo aquí me... Uh. para nada tío focus rifle tío focus rifle no es gg si quieres gg la verdad bro, bro, es que no son muy bro, bro, gg porque le da poco ¿eh? Ay, bro. Uh, no, te voy a coger unas cuantas de estas. En verdad. Y a lo mejor, por ahí. Focus. Sí. Oye, mira. A ver, a ver que. qué Cómo va esto. Va. Todo. Todo asco. Todo asco. Esto está demasiado chitado, tío. Como una maple, pero. Pero sin. sin recoil. <risa> y. Y mucho más precisa. Ah, esto es una locura, tío. uy a de esto, tío. <risa> todo, todo va con el foco rifle. Ah, esto es asqueroso. Me ha cambiado la suerte, tío. Esto es demasiado guarro. Con un arma así. Pero bueno. A Nelson le gusta tener des desbalancear al juego. Me gusta también tener hackers por el juego, porque vamos. <risa> Lo único que hay por aquí ahora son hackers. Menos mal que. Que de vez en cuando pues tengo suerte y encuentro una partida sin hackers, pero. Que suele. Suele aparecer el típico. Así que. Por eso me cuesta tanto subir estos este, este vídeos, tío. Así que. Meto una partida y me encuentro a... Uh, David también. ¿Tengo el tipper? Sí. A ver si se lo puedo, si se lo puedo dar. Uh, te la he dado, eh. Te la he dado a través de las hojitas. Pues eso. Que, tío, es que no, pff, no se puede jugar, tío. Es muy complicado. Eh, o hay hackers o hay los típicos tryhards. Son cuatro jugando juntos. Y... No puedes. Por ejemplo, ahora mismo estoy jugando a... Estamos patrón en... A las 12 y 7. Estoy jugando. Fíjate. Eh. Esta tarde había un viaje de gente. Y no... No he podido... <ríe> Chavo, pero... Pero ¿qué hago yo contra eso, hermano? Tío? ¿Qué hago yo contra eso? El focus rifle, bueno. Sacaré la mapa, eh. Y para la próxima ronda. Bueno, ya he empezado. Menos mal que haya apareció solo porque. De debería haber muerto he ido a por un ventilador. Porque estoy empezando a tener tela de calor, la verdad. Estoy disparando a. Estaba disparando a ver que caía porque había visto a uno avanzar por ahí, pero no sé dónde se había metido. Estoy escuchando a otro por aquí. ¿Ahora sube yo? Aquí arriba. La típica. Está allí. No creo que, que ha disparado el susto. Me parece. No se, no se la esperaba. Este hombre. Yo. Oh, el focus rifle. Pff, es que está. Demasiado chitado. Este lo voy a meter con la de Terminator. vamos ¿Lo mataré con la determinator? Parece ser que sí. Eh, estoy bastante mal, estoy bastante mal, estoy fallando muchísimo Estoy... Estoy la mierda, vamos, es que simplemente, casi que no juego Y... Me que... bastante poco Y lo único que estoy jugando son arenas Porque no estoy ya ni metiéndome en... En survival, entonces, pues... Pues lo que tiene Es lo que tiene, pero bueno A ver dónde salgo Por allí escucho, disparo A ver Aquí es muy típica La suerte Hombre, y bien y, y, y, y Se lleva dos hechos Pero estaba muy lejos Tío en ese momento debería de vivir, voy a sacar la papel o el timber por cambiar ah sure. uh. que son dos Va a subir, ¿no? O algo así. Me parece. Es el que me he cargado y se ha pirado, ¿no? Esto haciendo ahí team. Team así, guarrete. Con su amigo de la.. De la base. Que sí, por cierto, se lleva ahí unos cuantos tiritos. Tiros así ricos. suerte. Esa es la suerte, tío. La suerte de que te aparezca un nota por detrás. Ya empezamos a quedar pocos. La típica. La típica. Ah mira, se me mueren. Por la siguiente. Y yo voy a poner ventilador. Estoy de calor. Se Estoy, estoy empezando a sudar Tengo las manos todas sudadas Como para jugar ¿Sabes? ¿Sabe, ah no, es, es otro Son rusos todos Aquí Me parece que no apareció nadie Así que me la juego Y me voy Directamente con esto ¿Que ¿es deja un carril? En plan, no, no es bonito pero tampoco es feo. Uh, míralo. Patrick. Patrick. vale A ver, mm. <risa> me mete dentro, pero seguro que está arriba, algunos subió ya y te, y te lo pesca. Eh, Debería ir con la map o con la Hone Voy con la, Voy con la con la Zubek Con la Zubek quería decir Cojones ¿Qué pasa? A ese no está lanzando granada Ah, ya te he visto. También tengo granadas, eh. <risas> Ay, amigo. Si te puedes usar granadas normales. ¿eh? ¿Dónde? Mira, tío, me estoy poniendo para ti, tío. ya me dispare no bueno, quedamos tú y yo nada más para mí te disparo no sé, no sé si lo he escuchado por aquí o por allí Vosotros lo habéis visto y yo estoy tan ciego. Puede ser. No de alcohol, obviamente. O bueno, sí, ¿quién sabe? No, no, no, no. no, no. Tira, tira eh. ahí. él no consumáis eh, alcohol. Es malo. Es ese, tío. Y hay un. Yo lo he visto allí. Sí, lo estoy. Pegando, eh. está allí lo había visto antes tío, pero... no lo había dado no lo sé vale, te estoy viendo ah. ah, vale pues yo creo que lo voy a dejar ya por aquí, ¿no? bueno, he hecho una más y... quede como quede, gano plan por el primero o... o gano lo que sea terminamos ahí y acabaríamos aquí con con nuestro mythical de la de la salamandra Skylanter Salamandra creo que se llamaba bastante chulo ahí, está chulo pero lo que he dicho antes que no lo voy a usar hijo de ¡Qué dios! <laughs> Digo